Estoy rodando hacia atrás la película de mi vida, intentando recordar experiencias recorridas, recuerdos te llegan tanto, muy difícil de contarlo. Sobre todo en una canción Donde te limitas al diapasón Cosas malas también me pasaron Compensadas con lo que no es malo Con las gentes que fui conociendo Que en mi mente aún siguen Ir viendo Estoy rodando hacia atrás La película de mi vida Intentando recordar Experiencias recorridas Cuando cruzas el charco algún día y te encuentras con otras culturas, te das cuenta de que no estás solo, hay personas que recuerdo y adoro. Cada viaje te llena de vida y te colma con más experiencia. Al final todo queda aquí dentro Lo revives momento a momento Estoy rodando hacia atrás La película de mi vida Intentando recordar Experiencias a Recorridas Estoy rodando hacia atrás La película de mi vida Intentando recordar Experiencias recorridas